Multiplicación como suma repetida o iterada. Para empezar, debemos recordar cuáles son las partes que componen una multiplicación. Si yo tengo 3 por 5 igual a 15, 3 y 5 son los factores, y 15, que es el resultado, se le conoce como producto. Multiplicación es una operación que se usa para calcular el número total de elementos que hay cuando juntamos grupos iguales, grupos de la misma cantidad. Pero, ¿qué significa esto? Observa con atención. Tengo cuatro grupos de dos cocos cada grupo. Por lo tanto, voy a sumar. Cuatro veces el número 2. 2 más 2 más 2 más 2 es igual a 8. Son grupos que tienen la misma cantidad de cocos. Puedo hacer esto mucho más rápido utilizando una multiplicación. Utilizando 4 por 2 igual a 8. 4 grupos de 2 cocos cada uno. ¿Qué pasa en este caso? Si observas con atención, tengo tres grupos con 10 trajes de baño cada uno. Sucede igual. Tres grupos de 10 trajes de baño. Quiere decir que tienen la misma cantidad de elementos. Lo que voy a hacer es sumar tres veces el número 10. 10 más 10 más 10 es igual a 30. Puedo hacer esta suma abreviándola. Puedo poner... 3 por 10. Observa este último ejemplo. Tengo dos grupos de cuatro cangrejos cada uno. Por lo tanto, voy a sumar dos veces el número 4. 4 más 4 igual a 8. Lo puedo hacer 2 por 4 igual a 8. Entonces, recuerda que multiplicar quiere decir que vamos a calcular el número total de elementos que hay al juntar grupos con la misma cantidad de objetos.